Estamos celebrando la misa Este viernes 11 de la noche En El Espejo Avances de las películas en selección oficial Desde la Berlinale 2015 Si usted tiene necesidad de confesarse Usted me lo comunica y en exclusiva, la rueda de prensa y entrevista con Patricio Guzmán, que presentó su película El Botón de Nácar. Un gran saludo para el Canal Capital y el programa Espejo. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.